El Estado colombiano en 1890 sacó una ley para que la iglesia se encargara de sacar a, a las comunidades indígenas que estuvo su Estado salvaje y los pudiera civilizar. A partir de la constitución de 1991, cuando se decretó de que la nación colombiana era una nación multiétnica y plurilingüe, pluricultural, daba la posibilidad de que los pueblos indígenas pudieran rescatar su identidad cultural y sobre la base de sus conocimientos ancestrales generar una educación propia. Esa es la cuestión que se está planteando ahorita dentro del movimiento indígena y es la necesidad de construir una educación que permita rescatar todos los valores culturales y cosmovisión para que la extinción cultural como pueblos se mermara, porque la educación convencional que se recibe por parte del Estado en la educación secundaria, primaria u universitaria, lo que hace es homogenizar el pensamiento de los indígenas y lo que hace es acrecentar mucho más la extinción cultural como pueblos. Les decía, les comentaba que en Colombia hay 104 pueblos indígenas con 66 lenguas aborígenes y de esos 104 pueblos indígenas, hay 35 pueblos en vía de extinción. Entonces, frente a eso se ha planteado la necesidad como una forma de resistencia, construir una educación propia, es decir, construir una educación que hacen las comunidades indígenas, que sea desde el fogón, desde la huerta, eh, que la hacen los padres, la familia, donde se mantiene la lengua, las costumbres, pero que es necesario articularlo, complementarlo con una educación que organizan los cabildos, o el movimiento indígena donde sea el mismo indígena el que genere los currículos, los contenidos, las metodologías para que se fortalezca mucho ese, ese conocimiento propio ligado a un conocimiento técnico, un conocimiento científico para que los pueblos indígenas puedan pervivir a lo largo de la historia. Porque si sigue con la educación cristiana, si sigue con la educación convencional que da el Estado muy posiblemente eh, los pueblos indígenas ya se asuman como... Con todo el pensamiento occidental y desaparezcan como con los orígenes. Parte del futuro de la sociedad occidental, su porvenir, su progreso, su perspectiva de sobrevivencia frente a la crisis económica, frente a los problemas mismos que genera el desarrollo tecnológico, eh, su posibilidad de rescate tiene que ver mucho con mirar hacia atrás, mirar sus orígenes, retornar nuevamente al pasado, recoger un poco de su historia y encontrar que los pueblos indígenas durante mucho tiempo han relacionado de forma armónica con el territorio, con la naturaleza, han comprendido los ciclos ecológicos y de esa forma recogiendo todo ese saber ancestral frente al respeto a la naturaleza y esa visión holística del manejo del territorio la posibilidad que la sociedad occidental pueda salvarse como humanidad. Yo creo que es el gran legado es el respeto a la naturaleza y, y, y mantener el equilibrio y la armonía que hay con todos los elementos de, de la naturaleza.